Homero bueno compás. Ahora empieza lo mero bueno compás. Ahora empieza lo mero bueno compás. Salomero, bueno, bueno compás. Agradecemos su preferencia Agradecemos su preferencia Que no noche buena para bailar Que no noche buena para gozar Que noche buena para bailar Que no noche buena para gozar Sirvan el trago no demore más entre es la noche para parrandear, firman el trago no demores más. Entre es la noche para parrandear. Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia. Atención juventud moderna, aquí va esto, ritmo candente de cumbia. Que noche buena para bailar, que noche buena para gozar Que noche buena para bailar, que noche buena para gozar Sirvan el trago no demore más, que es la noche para parrandear Sirvan el trago no demore más es en la noche para parrandear. Sirvan el trago, no demoren más. Es la noche para parrandear. Sirvan el trago, no demore más. Es en la el rey de la cumbia colombiana en México.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 el trago no demore más que este es en la noche para parrandear este es un tema el clásico el trago no demore más que este es la noche para parrandear este es un tema clásico este es, este es, este es un tema este es un tema clásico Ay. Este es un la tema clásico. Las mexicanas saben bailar con paso suave para gozar. Las mexicanas saben bailar con paso suave para gozar. La, la mexica no demores más. Es de, mal, de, mal. de la noche para parrandear. Irman el trago no demore más. Un la noche para parrandear. un pueblo sin música, es un pueblo, sin, un pueblo sin, pueblo sin música, que noche es un pueblo sin. para bailar, que noche buena para gozar, que noche buena para bailar, que noche buena para gozar. Sí mismo entregándome noche y a noche, tratando de preservar algo nuevo en la música. Tratando de preservar algo nuevo en la Sirvan el trago, no, no demoren no es si no no de más. No esta es la noche para parrandear. Así mismo entregándome noche a noche Tratando de ofrecerles algo nuevo en la música Yo tengo de ofrecerles algo nuevo en la música Las mexicanas saben bailar Con paso suave para gozar Oye, rotita, vente para acá ese es un que tema para todos los que se vayan y saben, oye Rosenda, la buena música, la buena música. En es que no la noche para paranear, este es un tema clásico.